Aquí Francisco Zambrano, un saludo para todo Ecuador, Piquete Urbano, para el próximo video, ya sabes. Hola mi gente, aquí soy Daniel, aquí en Piquete Urbano, mando un agradecimiento y un saludo a Real RealCutWeb. ¿cómo les va? Les saludo aquí Francisco Zambrano, su servidor. Daniel Martínez. Y nos encontramos hoy en el Parque de la Carolina. Venimos a hacer un par de retos a la gente, gracias a nuestro patrocinador, Real Good Web. El reto consiste en hacer burpee barra. ¿En qué se basa esto? Es llevar el pecho al piso, que tope el piso, o si no, no cuenta. El rato de subir a la barra, al hacer la barra, la quijada tiene que pasar el nivel de la barra. Tienen que hacer ese máximo de repeticiones en un minuto. Muy bien amigos, estamos aquí en este primer concurso con nuestros participantes. ¿Tu nombre por favor? Marco. Santiago. José Gregorio. El Tigre. Muy bien. ¡Tres! ¡No! Tienes que las manos, ¿verdad? 4, 3, 2, 1, 2, 3, Manos manos manos manos manos, manos. dale dale sí. Eh. 10, dale dale segundos, dale dale sí. no las manos, te veo. dale eso. dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale dale 2, Thank mm -hmm. you. Bueno, mi gente, aquí vamos con el segundo reto. El segundo reto consiste en máximo de flexiones en un solo minuto. Así que ahora vamos a proceder a presentar a nuestros participantes. Andrea, el gordo. Josué. Hola, soy Alexis. Michael. Emerson. Listo, ahora vamos a proseguir a enseñar cómo se harán las flexiones. Nosotros vamos a hacer las flexiones, tienen que tocar el pecho, no necesariamente vamos a alzar las manos como en el anterior reto, sino las flexiones, como ustedes puedan, sean diamantes, sean abiertas, de tríceps o pecho, ¿listo? Así que vamos a empezar con los retos. ¡Dame! <muchos> Ahí, ¡Dale, dale, dale, dale! dale <muchos> <tenés>, <muchos> <Sí, tenés. tenés. tose> ¡Tres, ya! <muchos> <muchos> segundo Cinco, cinco, cuatro, cinco. tres, en el... En el... Bien, muy bien amigos, nos encontramos aquí en el último reto El que consiste en subir la cuerda en el menor tiempo posible, así que ¡vamos allá! Muy bien amigos, ahora vamos a presentar a los concursantes de este último reto Freddy El Catire. Santiago Marco Kevin Uno. ¡Dale! ¡Dale, dale dale Vamos con todo, con todo, con todo, con todo, con todo,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 Vamos el apoyo. Ya llega, ya Sube, sube, ya llega. ya llega. Dale, dale. Ya llega, ya llega. Dale, dale, Estamos aquí amigos con los participantes del primer reto Y como siempre nadie se puede quedar aquí sin premio Hola, me llamo Santiago <ríe> Muchas gracias ah, si, por, participar. por participar ¿no? Segundo concursante ah, José Gregorio ah, sí, Gracias ¿Va? Tercer participante, oh, muchas amigo. gracias oh, no, no, Bien, gracias. Gracias. Cuarto oh, participante oh, Gracias. Con los aplausos por favor Vamos Bravo. Y muy bien, ahora nos dirigimos es el ganador del primer reto De Real CUT oh, tu nombre? Aquí oh, tenemos el premio el tigre oh, Que lo dice. Gracias Muchas gracias por colaborar Para que sea, llámame Ya me tiene mi número Aquí con la conclusión del segundo reto Y vamos a presentar a los participantes Porque aquí nadie se queda sin premio Así que vamos con el primero ¿Nombre? Andre. Muchas, Muchas gracias. gracias por participar, bro gracias. Muchas gracias Con el segundo Hola. ¿Cómo te llamas? Alexis Muchas gracias por participar, Alexis Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Josué. Gracias por participar. Ah, Michael. ¿Tu nombre? Michael. Gracias por participar, espero verte pronto, bro. Y aquí vamos a presentar al ganador del segundo reto. Emerson. Muchas gracias por participa Igualmente. participar participar, Emerson. Y toma aquí tu premio, esperamos verte pronto para concursar de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, nos encontramos aquí en el último reto con los participantes. Y bueno, a darle su premio. Querido amigo, cómo te llamas? Marco y muy feliz lo que hagan esto porque fomenta lo que es el deporte y es demasiado bueno. Así que a entrenar muchachos. Muchas gracias por tu gracias. comentario. Bien, a, a la próxima me avisan no. <ríe> Espera oh, el premio. Oh, yeah. Que nadie se va de aquí Ay, sin premio. Oh, ah yeah, ya, perdón. Es que era iba a pedir chocolate mapai. <ríe> Muchas gracias. <ríe> Con el tercer participante, Tu nombre es Freddy. Mío. Freddy, felicidades Freddy. Muchas gracias. gracias. gracias. Gracias por todo. El niño, el niño. Aquí, aquí el participante. su nombre? Kevin. Sí. Bien, aplausos, aplausos para Kevin. Bien. Bien, Kevin. Por favor, con el ganador nos ayudan del último reto de Real Cut. Muchas gracias. A la orden. Tigre. Para, para, para la que sea me llaman compito para la que sea. Ya Se saben todo el mundo. Ya saben dónde encontrarlo. El Parque de la Carolina. Muchas gracias. Bueno, aquí nos encontramos con uno de los participantes y ganadores de nuestro concurso. ¿Qué tal te pareció este concurso? Eh, muy buenas tardes con todos. A mí, o sea, primeramente agradecerles y gracias por fomentar el deporte y feliz aniversario. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te pareció la gorra? ¿Tú recomiendas nuestra marca? Sí, está muy buena, excelente marca y sí la recomiendo. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por tu participación. Muy bien, señores, nos encontramos aquí con el ganador de dos de los tres retos en Real Good Work. Muy bien, ¿puedes comentarnos qué te pareció el concurso? Eh, súper bien, súper excelente, se comparte, se gozas. Eh, muy bien que la gente venga aquí, se sienta contento. Gracias por la marca de... Bien, bien, bien. Dime algo, ¿te pareció fácil este reto? Eh, Sabe que todo en esta vida no es fácil. Yo soy una persona de reto, soy un ganador para las que sea y me gustan los retos. Y gracias a ellos vine aquí a demostrar lo que soy, un ganador. Si quieren me sigan en las redes instagram, Ercatire01. Para todos ustedes tengo muchas informaciones ahí, llamen para las que sea. Y aplauso a la marca esta y que siga adelante. Muchas gracias, muchas gracias Eso por todo. Ya. Bueno amigos, así concluimos el día de hoy con los concursos que hemos realizado. Damos gracias a los participantes y asimismo a nuestros patrocinadores que son Real Wear y Pastelería Alice con sus maravillosos productos. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarme como joao.z y danielmartinez.al. No se olviden de seguir a nuestros patrocinadores Real Wear en su red oficial realcudwear.com y en su Instagram.